Seguimos trabajando y Adamant continúa creciendo. Te presentamos un nuevo avance de obra de este gran proyecto. A la fecha se terminó con el encofrado de columnas del sexto nivel del edificio con todos los estándares de precisión y calidad bien implementados en el proceso constructivo. Posteriormente se culminó con el vaciado de las columnas utilizando concreto premezclado y maquinaria mixer para garantizar la uniformidad y velocidad en la obra. En las redes sociales para estar al tanto de todos nuestros proyectos. Ancosur vive diferente.